Vladimir Guerrero, yo tengo un mes pareciendo un, ¿cómo se llama lo que repiten mucho? Un loro. Un, un loro. loro. El loro es que repite o el cuervo. <risa> el cuervo es el que el cuervo es el que un hijo de la vaina. El que no agradece, ese, ese no es. El loro. Hermano, tengo un mes diciéndole. Hace un mes no había forma de pensar en otro tipo para el más valioso, con todo el sentimiento que uno tiene con Vladimir. ¿eh? Aunque los compañeros de la BBWA tengan el voto listo hace seis meses con el japonés, como lo hicieron con el, el novato del año con Andújar, Miguel, que parecía que Miguel, por ser líder de doble, batea muchísimo, iba a recibir un poco más de voto, no que iba a ganar. Pero hermano, lo que Vladi está haciendo en el mes de agosto y septiembre, no puede ser dejado pasar como que no pasó nada. O sea... Vladi va a ganar la triple corona porque ese muchacho lo va a ganar eso, no hay manera, no hay forma que si él tiene salud no gane la triple corona y él va en ascenso mientras que el japonés va en descenso, ya va en 2.54 y en una conversación de las pocas que tengo en grupo, yo no discuto con nadie, el que quiera que me crea y el que no quiera que no me crea nada, porque yo no estoy para convencer a nadie, ni soy abogado de uno ni soy abogado del otro, pero tengo un criterio personal que no importa si mis compañeros de la BBWA votan unánimemente por el otro. Yo creo que unánime, primero, es imposible. No, es imposible. Y segundo, ya yo no estoy tan convencido de que Otani va de robo en esta premiación. Este muchacho gana la triple corona. ¿De qué manera? Y cuando usted la compara con 22 años, él está dominando, señores. Como bateador, él es el mejor de todo en la temporada 2021, de todos los peloteros. Él es el mejor de todos. Pero como lanzador, Otani no es el mejor lanzador de la Liga Americana. Otani es un buen pitcher, pero no es el mejor lanzador de la Liga Americana. Si él fuese el mejor de la Liga Americana, no tenemos esta conversación. Ahora bien, ¿todavía tiene ventaja? Puede ser. Pero yo, yo yo voto por Vladi, o sea, hoy hoy yo voto por Vladi Y yo digo, bueno, él es un fenómeno y hay que darle todo el crédito por eso Pero Vladi no lanza Es lo mismo sí. que pasaba con el tipo de bateador designado no, no está llamado a lanzar, claro O sea, cada que David Ortiz era bateador designado, ¿y qué importa? Pero o sea, Esa posición la creó quién? Grandes ligas Entonces tenemos que reconocer lo que él hace como bateador Porque esa es su posición, entonces Vladi lo que hace es que batea ha jugado una buena defensa en primera. Un muchacho que tenía apenas un año jugando tercera base. O mejor dicho, un año de la transición y lo ha hecho muy bien. Al mismo que se le caía en la pelota el año pasado. tanta te acuerdas que el manager le dijo tres vainas? Ya eso no ocurre. Es el MVP del juego de las estrellas. Es el mejor bateador de todo el béisbol. No después del juego de estrellas, no, todo el año. Toda Yo creo que. Sí. A, a, a, lo peor que puede pasar, para Pablo, es que den dos de premios. Y que él tenga uno y el japonés tenga el otro. Pero di que, que tú le vas a decir a Vladimir y, a, y al mundo que el otro di que va a sacar cuántos votos y este nada. No, eso no puede ser. Sería una injusticia de tamaño mayor. Cuadrangular número 44 este fin de semana para Vladimir, como tú decías, es con líder. 42, 43 y 44. Sí, el fin de semana. Así es. Incluso es con líder en estos momentos con Shohei Otani E Incluso Junior ¿Es? está ahí coqueteando de manera muy cerca lo que es la, la, la triple corona detrás, en promedio de bateo del dominicano, Stanley Marte, y muy cerca también ahí en la remolcada de Abreu, el cubano, del equipo de los Mega Blancas. Bueno, el que en el, el caso de Stanley Marte, que viene de la otra liga también, ¿cómo determinamos esa vaina? Viene de los Marlins, se mete en Oakland, pero, pero ayer con el 320, revíseme por favor bien el liderato de Bateo Grande del Día. 322, el, Stanley Marte, 319 Guerrero. ¿Usted opinó al respecto? Vamos a claro. ver la opinión de los seis cuestionados ayer, señor director. Seis cuestionados. Nicolás Gómez dice: Otani se ganó ese premio hace mucho. Lograr hacer cosas en las dos partes fundamentales del juego, el picheo y la ofensiva, será más valioso. Esa es Nicolás, la opinión. de él. Yo creo que Otani tenía el premio ganado y Vladis se lo está porque hace rato que se lo está como por sacar de los bolsillos. Dice Tony García, el mío es el fenómeno. Por lo mismo, se ha llegado a revolucionar el béisbol. La ofensiva devastadora. Uh, ahí está Tony García, el magnífico García. Su opinión con Otani. Podemos poner otro. Ahí está Keroin Abreu, que desde Nueva York dijo, tú eres loco. Está bien que el otro picha y de todo, pero lo que está haciendo Vladimir es un verdadero más valioso en la liga americana. Jorfi Estrella también se fue con Otani y habla de que hay que respetar a Vladi, pero él se queda... Con el tipo, porque desde Beirut, y quiero señalar que hubo gente escribiendo en esa publicación nuestra, como que Beirut no llegó a ser. Beirut metió 60 jorrones en un año, 61, y Beirut ganó 20 juegos varias veces. Es muy o sea, fácil hablar de Beirut. Si estamos hablando no de, de Beirut, era mejor que este, cuando. O sea, para que no se confundan, que, que, que ahora. No, no. ¿verdad? 80 años <risa> Beirut había hecho eso. Y ahí está. Eh, Nick, eh, Isaías. Isaías Polanco con Vladimir. Igual que el compañero mío de programa, mi amigo Riquelme, que también se queda con Vladi. 3 a 3 quedó la cosa. Sí, bien parejo. Y yo te decía ahí, Junior, como podemos observar, que Vladi ganar la triple corona sería algo para mí, no sé, para otra persona sella, sería sella el premio. indiscutible. Estamos hablando, aunque han habido jugadores, ¿verdad? En la historia de la Grandes Ligas que han ganado la Triple Corona. Y han perdido. Y han perdido, Ted pero en William este caso... Ganó dos veces y perdió? En este, sí, pero en este caso, Junior, yo creo que ganar la Triple Corona significa algo muy grande. Tenemos un envipito de los años. Vamos ambos. a recibir una llamada y te digo que nos quedan cuatro minutos. Que eso es tan grande que desde que la ganó Miguel Cabrera en el 2012, 2012. tenía 37 años esa vaina que no la ganaba nadie. Buenas tardes, saludos. Sí, buenas tardes. A su orden. José García. José, a su orden. Sí, yo para mí debe ganarlo, Vladi, no porque sea dominicano. A Otani deben evaluarlo como lanzador. Y si se, gana el MVP como la, si se gana el MVP como lanzador, que se lo den como lanzador. Y si se lo gana como bateador, que se lo den y que se lo ganen los dos. Entonces, que gane como una cosa y que gane como la otra. Pero eh, los números que tiene Vladi están muy por encima de lo que ha sido. Porque, ok, he bateado 44 jonrones, pero ¿y el promedio de bateo? 2.54. ¿Ah? ¿Y entonces? Más uh, de 60 puntos de diferencia. Muchísimas sí. gracias. Gracias a, a ti, querido, querido televidente, amigo mío, José, gracias por llamar. Yo no quiero que la gente me haga caso a mí, ¿eh? porque yo tengo mi opinión. Hace un mes era Otani, seguro, ¿eh? Tipo que, pero oye lo que dice José, dice: evalúalo como bateador y compáralo. O evalúalo como lanzador y compáralo con los demás lanzadores. Pero en ninguna de las dos él ha sido el mejor. Él no es el mejor bateador de la liga americana. El mejor bateador de todo el béisbol es Vladi. Sí. Y él no es tampoco el mejor lanzador de la liga americana. O sea, Incluso que, él tiene una efectividad por encima de 3.80. O sea, okay, no es que ha estado lo, mal, pero tampoco es una efectividad no, ¿verdad, ya, ya, para ponerlo. Ya lo están sonando. Él En las dos de las últimas tres lo han sonado, le hicieron seis carreras hace menos de una semana Y nosotros no queremos el mal de nadie, pero si el tema es como lanzador Si el tema es que lo debe, es que la ventaja, y esa es la gran ventaja de él, ¿verdad? Si él termina con la efectividad en cuatro, se cae, ese argumento No, que, a, a pesar ver. del récord de nueve victorias y dos derrotas Él anda buscando la décima, y cuando viene a ver lo que va a encontrar, son cuatro o cinco carreras más Porque ya la gente está encendido <risa> dándole, es que él se está cansando él se está cansando. La temporada entera. Él no había jugado Oye. el mismo día que es lanzador, es el segundo bate. Eso al principio le funcionó mucho, pero ya se ha estado cansando y se está notando.